Escapé, no Estoy aquí ¿Sabes qué es la ansiedad? ¿Sabes qué es vivir Con depresión? Con levantarte de la cama Y no saber a dónde ir Con no querer hacer nada Tener miedo todo el tiempo, convivir con enfermedades mentales. ¿Sabes qué estar bien internado? ¿Qué es estar encadenado a una cama sin poder hacer nada? Teniendo que reír y que aparentar estar feliz solamente porque estás dopada que es tenerlo todo y a la vez tener nada tener familia que te quiere tener amigos personas que te aprecian realmente pero estar viviendo con esto todo el tiempo vivir con depresión no es estar triste, no es solamente querer vivir como todos piensan tener tener todo el tiempo, ganas de saltar de tu ventana, de tu balcón por ninguna razón despertarte escuchar los pájaros y querer estrangularlos. Porque no quieres... Por no querer hacer nada Y no porque tú estés mal Sino porque naciste así Tenerlo todo Tener una mamá, un papá, hermanos, amigos, todo, todo, todo Pero no querer tener nada Por el odio que se tiene uno a sí mismo por el odio por el odio a querer vivir tener miedo a caminar en las profundidades estar pensando todo el tiempo que te va a pasar algo y no saber qué es que te persiguen que corres y corres y corres y corres y, corres y nada te atrapa y no sabes cuándo lo va a hacer Y algún día Algún día te lo van a hacer Algún día vas a morir Y no porque No porque te atropellen No por Una enfermedad, sino porque uno quiere Porque uno no quiere vivir así No quiere vivir con miedo con odio, sin conocer el amor, sin conocer qué es ser normal, con miedo a lo que uno se pueda hacer así mismo. Vivir con miedo no es vivir. Estoy muerta por dentro. Y aún así creen que con medicamentos me van a quitar esto. ¡Yo estoy mal del cerebro, mal! Y nada de lo que cualquiera me puede decir. Estás bien, no tienes nada, ay, solo estás triste. Ay, no importa. Todos te queremos. Solo quieres llamar la atención. <risa> Créeme que si lo quisiera, ya lo hubiera hecho. Y no los mato nada más porque me odio más a mí misma que ustedes. A todo el mundo. Vivir con odio es mi vida. <gerçekten> y vivir con tristeza todos los días. No es vivir. Decisiones, decisiones, decisiones, decisiones, decision, decisiones, decisiones, decisiones, decisiones, De decisiones, De decisiones, De decisiones, decisiones, decisiones. Lo físico, lo conocido, lo que vemos si se manifiesta no es la única opción. Metafísico o espiritual, lo que está en estado latente, y se muestra disimulado creadores forjadores de nuestro destino así somos los seres humanos así somos los seres humanos Arriba. y fuera al mismo tiempo aquella lo que damos vida latiendo o existiendo oscuro y difícil o fácil y luminoso es lo mismo innovadores Artistas de nuestra vida Inventamos para ser personas Inventamos para ser personas Muchas son las opciones disponibles Que se nos presentan en la vida Para disfrutar sin. Sí, hay que elegir, no hay decisiones Buenas o decisiones malas Solo hay decisiones Así es la vida, así Así es la vida, así Todas las decisiones tienen Una parte agradable y otra más incómoda Así es la vida, así es la vida Elevado y profundo, ambas acciones al unísono, dando vida a la energía. Raíces en la tierra, alas en el cielo, autores genios descubrir. Somos Creadores Existiendo plenamente con grata significación Esta es la mejor decisión Esta es la mejor decisión Ciudadanos ordinarios Haciendo cosas extraordinarias Esta es la mejor decisión ¿Conocer estos sonidos? Esta vida... Pichar el pasto, escuchar a los pájaros, todo es maravilloso, todo es perfecto, si sí puedo, si sí debo y si sí quiero, lo he decidido, lo he conseguido. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque vivo.